Hola, en este video me gustaría mostrar cómo anular una factura electrónica. Este mismo ejemplo sirve para anular tanto factura afecta, factura exenta o boletas, por ejemplo. Ya los tres casos son eh, idénticos y en, en, en general los tres anulan con una nota de crédito. Si bien podríamos crear una nota de crédito a través de la pantalla de emisión directamente y colocar tanto los datos del receptor como los datos de los productos o servicios que estemos anulando, esa opción es bastante eh, poco recomendada, básicamente porque puede llevar a errores. Entonces lo que vamos a ver ahora es cómo hacerlo de la forma simple y eh, la cual evitará posibles errores de digitación ¿ya? y obviamente permitirá que el documento quede anulado de forma correcta y sin reparos Entonces, lo que debemos hacer primero es ir a la pantalla del documento que queremos anular en este caso es la factura eh, número 154 y debemos dirigirnos a la pestaña de referencias y aquí directamente tenemos la opción de anular documento Entonces hacemos clic en anular y esto nos lleva directamente a la pantalla de emisión en donde por defecto ya está seleccionado el tipo de documento nota de crédito y está encargado el producto, en este caso, asociado a la factura. Y obviamente está puesta la referencia de la factura que estamos anulando. Se con el código de referencia ya seleccionado que anula documento. Y la razón de referencia, que en este caso también es anula documento. Pero obviamente esa razón la pueden personalizar. Entonces, por lo tanto, lo único que debemos hacer es generar el documento sin tener que haber modificado nada. Lo enviamos a en impuestos internos. Y ahí ya tenemos nuestro eh, documento emitido, tenemos esta, nuestra nota de crédito que anula la factura, en este caso la factura 154. Entonces ahí tenemos que esto es una nota de crédito y la referencia que tiene es la factura electrónica 154, donde está indicando que anula este documento. Y obviamente tenemos los datos originales, los, en este caso el producto y sus valores. Y la ventaja de hacerlo a través del menú de referencia es que no tuvimos que... Eh, digitar ni los datos del receptor ni los datos de los productos entonces eso no garantiza que el documento va a ser aceptado sin ningún problema recuerden antes de entregar el documento al cliente o enviarlo por correo, actualizar el estado con esto verificamos que el documento en este caso el no de crédito fue eh, procesada y aceptada Bueno, en este vídeo explicamos entonces cómo anular un documento y lo fácil que es a través de la pestaña de referencias con el botón de anular documento Muchas gracias.